un parque temático y complejo turístico muy popular. La comuna de Chesi tiene una población de alrededor de 6.000 habitantes y es conocida por su ambiente tranquilo y pintoresco.